Y fue la muerte de, de este de... ingeniero Parte del staff del gobierno de los sábados De la Z-101 El ingeniero Darío Yunés Quien es parte de este equipo Y en el día de hoy eh, esta, Este medio, como es la Z Un poder en este país definitivamente eh, Se refirió a ese tema Y casi todos los miembros del staff eh, del programa en la mañana pues se refirieron y es porque ellos han sido siempre eh, unos críticos han hecho críticas constructivas en pro de que este sistema de emergencia 911 pues pueda mejorar y pueda ser realmente efectivo para lo que fue creado. Ellos siempre han cuestionado la forma eh, en que ha ido como desmejorando el 911 en el país y qué pena que ellos que siempre han insistido en que este es un, un sistema que hay que fortalecerlo porque fue creado para salvar vida. Más sin embargo, ellos que han apostado ¿verdad? a que realmente pueda existir un sistema que haga lo que tiene que hacer, le tocó le tocó a ellos el pasado sábado cuando se vio la necesidad de que un compañero pues, es sorprendido por un infarto y eh, no llegó a tiempo. Eh, no vamos a decir que falleció por eso. Mm. pero bueno, no llegó a tiempo eh, la ambulancia o el 911, porque tal vez, tal vez se le hubiese podido salvar la vida a este eh, ingeniero, parte del staff del gobierno de los sábados, de la Z101. Y eh, nosotros queremos también ser, no solamente unirnos al dolor que embarga la familia y al equipo de la Z, sino también eh, nosotros hemos nos hemos hecho eco también en su momento de la debilidad que ha venido eh, mostrando este sistema que se invirtieron, eh, mm, eh, no millones, se invirtieron millones, millones de pesos y que todo el mundo estaba a la espera de que se aperturara y que se pusiera en funcionamiento por la importancia que tiene este sistema de emergencia que es el 911, más sin embargo, ciertamente vemos cómo en el tiempo, más que irse fortaleciendo, lo que ha hecho que se ha ido debilitando. Yo creo que eh, las autoridades deben prestarle la debida atención al sistema 911 para que realmente haga lo que tiene que hacer y para lo que fue creado, que es para salvar vidas. Mira, yo tengo una opinión de eso y lo tuve cuando por primera vez oír que se iba a lanzar la plataforma la, del 911 en el país. Donde en mi momento dije, aquí no están creadas las la, la plataforma sí, no están re, creadas las estructuras. ¿Eh? ¿Te acuerdas sí, de eso? Recuerdo cuando se hablaba que viene, que sí, no viene, la que estructura, no viene. porque eso tiene que tener una logística, es eh, que no... Que ha resuelto el 911, y, y, y ha resuelto muchas cosas, eh, señores, hasta ahora, eh, con sus entuertos y todas esas cosas, pero... Eh, Siempre he visto al 9 como un medio de transporte, no un medio de asistencia médica a el, al, al que lo necesita, la emergencia, porque estamos hablando de una emergencia, porque si nos vamos a la estructura hasta de la ambulancia, nos vemos que eh, la ambulancia es simplemente un transporte. O sea, hay que sacar el paciente, eh, que, que, manipularlo. Que eso es y lo llevarlo. que se ha cuestionado. O sea, realmente lo que se ha convertido en el 911 es, una, es una, eso, una, un, tram, un, tram, un transportista tram, tram, de defensa. Exactamente. De es que de si enfermo. usted tiene su vehículo y usted se le pone mal a un familiar, usted agarra su vehículo, lo prende y lo lleva al, al médico y es lo mismo. No, no, lo mismo. Excúsame. ¿Eh? Eh, la posibilidad de que, de que pueda salvar la vida es eh, eh, más rápido. Mejor, porque claro. tú lo haces de una vez en tu vehículo, guay, te lleva a tu paciente. La, lamentablemente, porque tal, lamentablemente si, hay si es tú, que es una si realidad. Un desconocimiento del manejo que le va a dar el paciente es posible que. El, eres, el fallecimiento. Entonces, pero... tenemos que tener médico asignado, porque a mí me consta, yo tengo amigos que trabajan, tiene enfermera eh, apostada y, y tiene todo eso. Sí, pero pero recuerden que, que una, una, una, rápida, una, una, una, una una ambulancia es una emergencia rodante, móvil, donde tiene que tener de todo para resolver una emergencia en el momento dado. Que te llegue, que, que cuando usted llegue al sitio que llega, le va, usted tiene que dar un informe de cómo encontró en el paciente, qué, qué hizo en el durante el transporte y entregue el paciente. A, no sé si, no tengo esa información bien fidedigna, pero el 911, tú lo tienes, solo tiene derecho de llevar los pacientes a los hospitales, no a los centros médicos privados. ¿Será eso cierto? No sé, yo creo la, que no, porque, yo porque mi, tal, en mi clínica han llegado del sí, 911. Sí, uno, te, y, tengo entendido que el asunto es pero, que... que eh, debe ser al centro, al primer centro, al centro claro. más cercano. Vamos ah, ¿no? si, si me dice, o del área que le toque el área, porque eso se circunscribe, eso no es hacia lo loco. Es una estructura que debe decir: mira, si los pacientes que, se, que de los pargen Oriental le toca esta, estos, dos, estos dos centros. Eh, así sucesivamente, así va a Sí, además, porque fíjate que hay una delimitación. Y sí, tú claro. dices, por ejemplo, tú dices: el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís está el centro médico. Yo, no yo no voy a venir de. de, de vamos a poner. De acá, de, de, de este lado, vamos a poner de, de, de, de Mirabel, de mira. Mira, ver. vamos a poner yo vengo de Mirabel y voy a atravesar sí. tres centros y voy a llegar al último, que es el que me toca. Eso no es no. así. No, no, no. no. Entonces, pero la, la, lo que tenemos que Eso es lo que, que, que se hacer. supone que debe ser. Ahora bien, mira, que durante el, durante el proceso de que va el 9-1, en vez de mejorar así, en vez de ir ganando experiencia y mejorando su, su estructura, así, eh, ha ido empeorando, pero ¿por qué? Porque con 911 empezó en un municipio. Empezó en un distrito. Ya el 911 tiene cuántas cuántas provincias? Entonces, más de 7, 8 provincias. Serio, incluso es, esa parte esa, o sea, esa parte no justifica No, no, no, no justifica, al, pero contrario, es, al, contrario, al contrario, al contrario, si vamos creciendo es porque se supone que se Vamos creciendo así mismo en la experiencia eh, y, y, se, se va se va ajustando a eso, pero también el costo del 911, a mí no me han definido de dónde sale el costo del 911, y se puede. Porque cada, de, de, el 60% de, o el 50% de todos los pacientes que recogen el 911 tiene un seguro médico. ¿Por qué el seguro médico no cubre la, la, el, el 911? Como lo cubre en, la, en, la, en, la, en las emergencias de, lo, de la clínica? Porque es una emergencia ambulante. Dime, Víctor. De ahí, But, si es por los recursos, ahí se adquieren los recursos. Pues, Ahora bien, lo que les digo es, las ambulancias no son medio de transporte, las ambulancias son medio de asistencia rápida. O sea, se están utilizando Efectivo, como medio, como de, medio transporte, de transporte, que que transporte es lo que cuestionando. Deben ser medios de asistencia, pero, pero atender al llamado, sí, o a sea, la, la urgencia, claro, la respuesta, que es lo que estamos diciendo. Por, que ejemplo, por eso que se, se, por eso que se, se apostan en. Por estratégico. va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que decir que por ejemplo Dios nos libra nos pasa cualquier situación en el momento y en vez de llamar al nuevo uno en lo que llega el nuevo uno no no, no eh, eh, monta mi vehículo sí y exa vamos. exactamente porque tal vez sin, tal vez no tal vez sin conocimiento ninguno de cómo manejar un paciente en determinada situación que se le presente pero lamentablemente si se si se permite que este sistema de emergencia pues continúe debilitándose. En vez de fortalecerse, sí, yo sí. creo que no tiene sentido entonces haber hecho esa inversión y, y, y anunciar decirle, eso como, una, como una gran, y eso eh, es un, un gran logro, avance nuestro. Y claro. eso es un logro eh, que increíble. Usted no sabe eh, lo grande que que, que, que un, ese servicio... Un logro que se te puede ir Oye, por la borda sí, por falta de atención. Sí, Abinader tiene que ponerse en eso porque como le, en la primera etapa estuvo en el pasado gobierno y fue uno de los logros... De los únicos logros firmes y, y, y consistentes que podrían eh, enalborar en cualquier campaña, eh, es el, el 911, ha cumplido con un rol bastante importante, pero ha ido en involución, no en avance. O Así sea, que va, vamos a esperar, vamos sí. a esperar que sí, que se le preste la debida atención para que... Eh, más que debilitarse por pues, el, el, este sistema de emergencia, que como usted muy bien señala, claro. uno de los grandes logros que hemos nosotros tenido. Por ahí viene Así, una, una modificación a la ley general de salud y cosas. Bueno, vamos a. Es que el 911 no estaba. Eh, eh, no existía con la ley. Ahora viene la ley. Vamos a, meter, ahora, vamos a meter el 911 y en, en y la ley. Y en este momento, tal vez no podemos exigir eh, de mucho por la misma situación que. Que, que estamos viviendo y que no acabamos de vivir en la situación de la pandemia. Pero eh, en su momento yo entiendo que hay que dedicarle el tiempo, los recursos, sí, para sí, que realmente sí. este sea un sistema que funcione y que se haga para lo que fue creado, que era salvar vidas. Bueno, miren, señor, yo en, en un comentario que quería hacer, y este un poquito, y es que estamos acostumbrados a, en nuestra... En nuestra sociedad dominicana y cada vez que sale un gobierno entra otro o hay cambios de, de funcionarios y hay una alta sospecha de dolo de del uso inadecuado de los recursos del Estado eh, caemos en el, el clásica la clásica eh, tesitura de, de que eh, los las persecuciones eh, que son persecuciones políticas que son eh, eh, daños a partidos que quieren eh, difamar eh, los, los buenos nombres y los, eh, de los miembros de los partidos. Y ahí hay un problema, porque entonces la sociedad se ha creído eso. Y cada vez que eh, me tratan de, de involucrar o, o someten a la justicia un ex funcionario o, un, una, o personas que son que han estado que han estado bien ligados a los funcionarios y al, y al gobierno eh, de cualquiera, pasado o del presente, pero casi siempre es del pasado porque se le atribuye que son persecuciones políticas. Y ahí eh, muere el expediente, ahí muere la importancia que tenemos de buscar la cero impunidad, pero también defender lo que, lo que a usted y a mí no, no toman, nos toman cada día, y nos quitan la dignidad y no quitan el, el, el, el deseo de a veces estar en una sociedad como esta. Cuando usted ve esa situación donde, la, donde son sometidos personas por dolor, usted sospecha y todo el mundo sabe, aquí hay una verdad a voces, todo el mundo sabe quién, quién robó y quién, todo, y quién se hizo rico, millonario, durante todos los gobiernos, pero... Eh, solamente le, le queda la indignación y la catarsis de, de, de, de sentirse incómodo y hablar, pero no de defender y oír las cosas como, como son. Eh, inmediatamente, el día de ayer, lo digo esto porque vi un otro, otro titular parecido, eso se sale cada vez que se somete un, una persona de estas, de los pasados gobiernos, sobre todo, eh, en el fin de semana que se sometieron al al, al general, ex general, ¿verdad? Coronel. Al coronel, el coronel y, a, y, a la, el y a la pastora, a, a aquella involucrada en los, en los, en los asuntos de, de unas, de las viviendas, y en una, un, unas cuantas cosas que un, yo, yo no lo puedo decir si es verdad o es mentira o es, son, o son inocentes o no, porque eso lo va a decidir la justicia, eso va a decidir las investigaciones. De una vez eh, salen los periódicos que eh, hay una campaña de manera agresiva para eh, desacreditar el gobierno de Danilo Medina. O sea, eh, entonces yo, porque no me desacrediten mi, mi partido, yo voy a dejar que aunque sean eh, compañeros míos acaben con el acaben con el erario público, acaben con el con el país. Por favor, debemos de, de, de ser de aceptar que quienes le hicieron daño al gobierno de la Madina, Medina, quienes le hicieron daño al gobierno de Hipólito Mejía, quienes le hicieron daño al gobierno de Leonel Fernández, y quienes, así sucesivamente hacia atrás donde usted quiera, quienes le hacen daño son aquellos que, que no cumplen con su responsabilidad por la cual fue nombrado. Son aquellos que, de una manera u otra, violaron y. y, y, y, y, y y le faltaron el respeto a su, a, su, a su pueblo y le faltaron el respeto a usted como, como gobierno, al cual le dio la oportunidad y le dio, la, la, la, le, le dio rienda para que él dirigiera un departamento, una institución, un ministerio. Ese es el que, le ha, el que ha desacreditado su, su honor, su partido y su, y su gobierno del pasado. Esos son. Entonces, nosotros como dominicanos no podemos permitir que nos vengan todo el tiempo con el cuento de que son persecuciones políticas, cuando, ¿qué persecuciones políticas hay en este país? Dígame, porque aquí, no aquí, ¿por qué te digo que no hay persecuciones políticas? Porque aquí no hay, no hay partido político, aquí hay partido proselitista, aquí hay partido proselitista, aquí no hay partido político, aquí no hay eh, partido que tenga una, una ideología eh, firme, una ideología de... Eh, no hay ninguno, aquí, lo, aquí hay proselitistas para que les repartan el, el, el presupuesto nacional y ya... Donde usted convence a un votante con un bonolá, un bonogá, bonolú, una cosa, una prebenda, un, un 500 pesos, un apoyo, 250, pote Ya la gente no quiere beber rombo, gracias a Dios, porque está asustado. Pero es la realidad. Entonces, no ca, no va, no vamos, no, ya no estamos, el pueblo dominicano no está cayendo en esa. De que cada vez que se llame a la atención o se someta a un exfuncionario por dolo o por, o por malversación de malversación del, del dinero del Estado... Lo no vamos a catalogar una, hay, como, como persecución o, política. O alguna, vamos vamos o, a quitar ese, ese cliché que ya estamos cansados. razones burdas para sí. justificar lo injustificable. Vamos a una pausa, Sergio. Y a regreso, pues nosotros seguimos aquí con los comentarios de Sergio Romero y que les habla, como siempre, tratar de hacer con la mayor objetividad posible. No nos cambie, porque hoy es lunes y nosotros seguimos.